Buenos días eh, nuevamente. Eh, vuelvo otra vez, eh, como ¿verdad? acompañando al doctor Vega, Vega Ortiz, eh, sobre avalúo no tra tradicional. En esta ocasión, eh, mi rol es la de introducir el tema y, y a la misma vez, eh, repasar algunos conceptos sobre el avalúo educativo que ustedes muy bien conocen, la mayoría. Eh, y contextualizar entonces lo que eh, en términos conceptuales lo que más adelante el doctor Vega eh, va a compartir con nosotros es eh, una serie de, de recursos verdad sobre sobre avalúo eh, quiero indicarles también y esto es bien importante que el eh, avalúo educativo está íntimamente relacionado con la, el primer tema que abordamos, el doctor Encarnación y yo sobre metodologías eh, constructivistas. Así que sin más pre preámbulos, entonces, eh, doctor Vega, eh, voy a comenzar con un PowerPoint eh, muy breve y luego entonces, de en adelante, el doctor Vega va a continuar. Avalúo educativo no tradicional. Y entonces a mí me toca, pues, básicamente la introducción. Eh, la introducción tiene mucho, eh, mucho en común con lo que habíamos hablado en el primer tema. Eh, los dos temas van de la mano, o sea, eh, no se pueden separar. Eh, estamos precisados a, a tomar una serie de a enseñar asistidos por la tecnología y de forma virtual o en línea. Así que eh, la invitación a reflexionar, evaluar y considerar prácticas educativas que, que respondan a esta nueva realidad que todos compartimos. Esto va a requerir la consideración de diseño y desarrollo de instrumentos de valor no tradicionales, que a la misma vez estén alineados y respondan a la metodología de enseñanza que nosotros escogemos eh, eh, o consideramos apropiada, para que, que promuevan el aprendizaje auténtico, activo y constructivo. Énfasis en, eso, en, en, en esos objetivos auténtico, activo y constructivo. Muy bien, vamos a hablar entonces que el avalúo es un proceso sistemático donde recopilamos la información necesaria para llevar a cabo la evaluación formativa. Quiere decir, la, la, una evaluación a través de todo el proceso. Utilizamos diferentes técnicas y medios que ayudarán luego al educador a determinar la efectividad de su planificación. O sea, eh, la necesitamos para ser nosotros más efectivos, para planificar mejor nuestras experiencias de, eh, de aprendizaje. Dice que a diferencia del salón de clases, donde el, el, tenemos la facilidad de observar al estudiante presencialmente, en la modalidad virtual son las técnicas de evaluación las que ayudan al educador a identificar las áreas a mejorar. Así que tanto por parte del estudiante como el profesor, Van a ayudar a mantener la calidad de la educación, a propulsar, a propulsar la reflexión y el análisis crítico de parte del estudiante durante el proceso de enseñanza-aprendizaje. Eh, debemos, debe responder a una serie de preguntas que el educador se formula ¿Qué implicaciones tiene para el proceso de avalúo, de perdón, la concepción educativa que tenemos como docente. Tenemos que reflexionar sobre eso. ¿Por qué? Qué y cómo evaluar. Qué deben aprender nuestros alumnos. Ese debe ser un punto de partida. Qué función y propósito tiene la herramienta de evaluación utilizarse. Sirven al aprendizaje y al reaprendizaje, o meramente para enjuiciar la ejecución del alumno en determinadas tareas. Avaluamos reflexivamente por tradición, costumbre o imitación. Enseñamos de una forma y, evalu y evaluamos de otra o evaluamos de otra. Son las técnicas tradicionales verdaderamente efectivas en una modalidad virtual. El término auténtico, y esto es la necesidad de considerar el avalúo ético constructivista se refiere a que las formas de avalúo se fundamentan en tareas que se acercan lo más posible a la vida real. Esto es integrar, las, integrar la coordinación de conocimiento, habilidad, actitud en la solución de problemas de contextos reales y significativos. El carácter auténtico del la, de avalúo la simplemente exige que el estudiante demuestre su conocimiento en la práctica. Aprender haciendo, por tanto, es auténtica la situación de aprendizaje y todos los elementos que la configuran. Eh, la fórmula tradicional extendida de avalúo, de perdón, de evaluación sumativa, pone atención en el resultado, obliga a utilizar procedimientos o pruebas sobre el trabajo terminado. De este modo se separa la evaluación de la enseñanza. Esta tiene lugar cuando supuestamente se ha conseguido el objetivo y para que el estudiante, y para el estudiante, es un acto de hacer público su conocimiento al someterlo a un examen. Y esos procedimientos no son lo suficientemente flexibles como para explicar las diferencias culturales que participan en la construcción del conocimiento y del aprendizaje. Además, son empleadas o empleado fundamentalmente para establecer un orden entre los estudiantes, más que determinar el nivel de comprensión de cada uno de los estudiantes. Eh, la situación auténtica de aprendizaje tiene dos atributos esenciales. Diseño que pre, eh, preserva la complejidad de la vida real con toda su riqueza situacional. Situaciones que en sí misma tienen integradas el avalúo. Así que, como ustedes ven, es importante que situaciones académicas eh, auténticas tienen siempre integradas el avalúo. Y por último, el avalúo auténtico promueve además el desarrollo metacognitivo del estudiante. Esto es que el alumno desarrolle conciencia de cómo aprende, de cómo planifica y de cómo lleva a cabo su aprendizaje. Debe ser capaz de evaluar y transferir estrategias a otro contexto. Debe ser capaz de buscar la mejor solución procedimental para cada ocasión evaluar su propio rendimiento. Eso es lo que llamamos autonomía eh, eh, eh, cognitiva, ¿verdad? Eh, eh, eh, autonomía en el aprendizaje. Así que básicamente eso es lo que yo tengo que compartir Voy entonces a dejarlo a ustedes con el doctor Vega. Adelante, doctor Vega. Bueno, gente, eh, buenos días este, a mis compañeros, eh, a mis colegas, a mis amigos y a todas aquellas personas ¿verdad? que componen este esta actividad o que están asistiendo a esta actividad, ¿verdad? Y le doy las gracias a quienes me han dado la oportunidad, ¿verdad? Para yo poder de alguna manera transmitir algo de lo que yo intento. Porque como ustedes saben, eh, eh, nosotros, el, el conocimiento absoluto como tal no existe, ¿verdad? Sin embargo, pues, hacemos lo posible, ¿verdad? Por, por acercarnos lo más, eh, lo, más, lo más que podamos a ese, a ese conocimiento. Eh, y al desarrollo de esas destrezas, pues, que, no, que nos permiten, ¿verdad?, de alguna manera aprender o visualizar eh, la realidad desde una perspectiva quizás más comprensiva, ¿verdad? Y obviamente eso no es fácil, eh, adquirir el conocimiento, desarrollar el conocimiento. De hecho, esa imagen que ustedes están viendo ahí, ¿verdad?, es precisamente sugestiva de de las dificultades que nosotros tenemos, por ejemplo, para no solamente captar la realidad, ¿verdad? Sino para aprender inclusive eh, conceptos que son relativamente fácil, ¿verdad? Fácil para unos y difícil para otros. Lo, lo importante, gente, es que nosotros tenemos que utilizar, ¿verdad? Una serie de herramientas para nosotros aproximarnos, ¿verdad? Eh, al conocimiento, ¿verdad? Poder interpretar ese conocimiento... Y no solamente conocerlo, interpretarlo, sino criticarlo, ser crítico del mismo, ¿verdad? Porque cuando hablamos, por ejemplo, de la, de la realidad compleja, pues hay distintas visiones en cómo nosotros podemos eh, interpretar ¿verdad? esa realidad, inclusive cómo podemos percibirla. Por lo tanto, ¿verdad? Una eh, de las herramientas que a nosotros pues nos, nos permite precisamente... Eh, cerciorarnos, ¿verdad?, de que hubo aprendizaje o de, o de que no hubo aprendizaje, o ambas cosas, o ninguna de ellas, ¿verdad?, pues es precisamente el, el avalúo. Y como le dijo previamente el doctor Barrio, ¿verdad?, el avalúo está asociado eh, fundamentalmente con, con la metodología y está asociado prácticamente con todo el proceso educativo, ¿eh? Se supone que sea un fenómeno que permee a través de todo el proceso educativo, desde que uno inicia una clase hasta que uno termina, ¿verdad? Termina esa clase. Eh, eh, eh, es importante, ¿verdad? Que le, que le señale, ¿verdad? Inicialmente de que cuando hablamos de evaluo, estamos hablando de una gama prácticamente infinita, ¿verdad? Infinita de, de, de estrategias y métodos que nosotros utilizamos para eh, evidenciar que se está aprendiendo, ¿verdad? O que se, por lo menos, ¿verdad? Que nos estamos aproximando a, a las metas y objetivos, ¿verdad? Que, que nos estamos proponiendo eh, nosotros los educadores, el sistema y hasta el mismo estudiante, porque el estudiante en este caso es parte fundamental de ese proceso porque nosotros no somos perfectos, muchas veces nos equivocamos y el estudiante tiene el derecho de reclamar, ¿verdad? De que se le aclaren unas cosas o que inclusive, ¿verdad? Se, se subsanen algunos errores que nosotros pues comúnmente cometemos. ¿verdad? Y por eso... Eh, es que le estoy diciendo, ¿verdad? Que cuando hablamos, por ejemplo, de metodología, dentro de la metodología, el avalúo es un componente que permea prácticamente a través de todo el proceso y que a la misma vez, pues, es un proceso que nos permite nosotros ver en qué medida hemos sido exitosos, en qué medida no hemos sido exitosos, eh, en qué medida, ¿verdad? Ha sido el, el estudiante exitoso en en captar lo que usted ha intentado transmitir o en qué medida no ha sido exitoso. Pero más importante que todo eso es tratar de construir entonces las herramientas para nosotros eh, eh, eh, subsanar esa, esos, esos errores que hemos cometido, que el estudiante ha cometido, ¿verdad? O todas aquellas dificultades que no, que no nos han permitido, ¿verdad? O que han obstruido en nosotros lograr los objetivos y las metas que nos proponen, ¿eh? Y, aparte de eso, ¿verdad? Eh, a mí me gusta comenzar toda, toda charla, aunque ya la comenzamos, ¿verdad? Pero me gusta comenzar toda charla con un pensamiento, ¿verdad? Reflexivo que, que yo mismo ahora le, le escribí y se lo traigo, ¿verdad? Y que aquí dice, fui yo el que lo, el que lo, el que lo creé, ¿verdad? Bueno, el que lo cree ¿no? El que lo refracié. Porque miren, actualmente... <ríe> Eh, Todas toda estas ideas que actualmente tienen los postmodernistas, ¿verdad? Y tienen todos los filósofos contemporáneos, miren, se remonta a 506 años antes de Cristo con los presocráticos y posiblemente esto que le estoy diciendo, y esos presocráticos ya, ya lo dijeron, ¿ves? Y es, y es muy probable que dice, es muy probable que no tengas éxito en tu vida si no aprendes a apreciar consistentemente lo bueno y lo malo que te provee la experiencia. ¿Bien? ¿Qué, qué quiere decir eso? ¿Qué, qué significa eso? Bueno, que, cua, que cuando nosotros intentamos educar o hacemos el esfuerzo del educar, ¿verdad? Vamos a pasar por una experiencia que puede ser efectiva o puede ser inefectiva, ¿ve? Ahora, ¿qué es lo importante después de todo eso? Que, que creemos conciencia, que como maestros, que como educadores, eh, creamos conciencia de lo importante, ¿verdad? Que es para nosotros eh, eh, crear conciencia de, de lo que hemos hecho mal, de lo que hemos hecho bueno, y luego llegar a un punto intermedio. Porque precisamente si ustedes se retrotrae a, a la filosofía antigua. Estamos hablando de, prácticamente de un proceso dialéctico, ¿verdad? que después le voy a hablar porque este es un instrumento, pero esta, esta frase eh, eh, precisamente se basa en una expresión dialéctica, ¿verdad? Porque aunque lo bueno y lo malo aquí es metafórico, ¿verdad?, porque lo podemos ver en distintos contextos y de, de, de diferentes maneras, pero la realidad es, es que a veces pues, las cosas buenas nos traen cosas malas y las cosas malas nos traen cosas buenas. Hay entonces que hacer que entre esa tesis y esa antítesis, una síntesis para nosotros, en alguna medida, ¿verdad? crear una conciencia más próxima a la realidad. ¿ve? Y... Ese, ese, eh, esa, esa reflexión yo creo que es bien importante a la hora de nosotros este, eh, practicar el avalúo y la evaluación y el avalúo. Por lo tanto, este, eh, ¿cómo le puedo decir? Tenemos obviamente que, que intentar ¿verdad? llegar a, a, un, a un nivel intermedio para nosotros comprender eh, con un nivel Amplio de capacidad y de, y de concretud lo que nosotros queremos hacer mediante este proceso. Este, los objetivos de esta presentación son los siguientes, ¿verdad? Analizar primeramente, ¿verdad? Vamos, vamos a leer el, el, el, el objetivo tal y como como debe ser? Porque así es que se construye un objetivo de acuerdo a los criterios ¿verdad? que nosotros utilizamos en educación. Dice, mediante el contenido de la presentación, el estudiante está, estará capacitado para analizar estructuralmente las herramientas que se podrían utilizar para aplicar el avalúo y analizar críticamente las herramientas que se podrían utilizar para aplicar el avalúo. miren ahí eh, ambos objetivos están... Enfocados en el análisis, ¿verdad? Uno estructural en el sentido que vamos a ver, ¿verdad? Eh, estas, estas herramientas parte por parte, ¿verdad? Y eh, vamos a analizarlos también críticamente, ¿verdad? De manera que a la hora eh, de nosotros examinarlas podemos, podamos ¿verdad? aportar nuestra, nuestra creatividad, ¿verdad? Nuestras posiciones, nuestros juicios hacia eso que nosotros estamos viendo, ¿verdad? ¿eh? Eh, estas herramientas de avalúo son, son, son sumamente importantes por las cosas que ya yo le he dicho, ¿verdad? Y hay muchísimas razones, entre ellas, por ejemplo, la, la, la solución de problemas. Acuérdense ustedes que como individuos y como colectividad, lo más persistente en nuestras vidas y en nuestro desarrollo social que son los problemas. ¿Ven? Fíjense ustedes en, en, en, nuestro, en nuestro país, en nuestro desarrollo colectivo. Hemos pasado por un montón de problemitas, ¿verdad? Después de María y hemos pasado todo el tiempo, ¿verdad? Tratando de resolver esos problemas que nos han traído precisamente ese tipo, ¿verdad? ¿Eh? Ese tipo de circunstancias. Eh, por lo tanto, nosotros tenemos, ¿verdad? Que, que enfocarnos en esos problemas, intentar solucionar, solucionarlos, pues, para eh, salir de, de los aprietos en que consistentemente estamos, ¿Verdad? Y eh, eso es simplemente un ejemplo de, de, de, la, de, de, de lo valioso que es el avalúo, ¿verdad? Eh, o sea, que no solamente en nuestra vida como estudiantes, sino en, la, en nuestra vida como seres humanos y en nuestra vida como colectividad. El avalúo es importante precisamente porque entre, entre otras, muchas otras cosas, pues nos resuelve los problemas que nosotros tenemos, ¿verdad? O por lo menos se intenta, o por lo menos nos aproximamos, ¿verdad? Porque a veces hay problemas que generan otros problemas, pero en gente en la vida todo es un proceso. Bien, una, una, una herramienta de avalúo, ¿verdad? Que eh, se utiliza, ¿verdad? Eh, me imagino que ustedes lo han, lo han utilizado, que es precisamente... Este, presentarle una gráfica a, un, a sus estudiantes para que, para que ellos, ¿verdad? Una vez usted le ha dado eh, el contenido, pues ellos lo organicen gráficamente. Aunque vuelvo y les repito, en la metodología y el avalúo están entrelazados, ¿verdad? Porque estos organizadores gráficos, usted lo puede, los puede utilizar precisamente para usted trae la colación un tema, ¿verdad?, para usted discutir un tema, para usted analizar un tema, pero que también los puede utilizar para hacer un avalúo. ¿eh? Usted le puede decir a un estudiante, mira, utiliza este organizador gráfico para que tú me digas a mí lo que tú entendiste de este concepto que estábamos hablando, o de esa idea que estábamos hablando, o de ese proceso que estábamos hablando. ¿eh? Aquí tienen unos ejemplos, ¿verdad? pero vuelvo y les repito. Usted no solamente puede llevar información, ¿verdad?, hacia el estudiante a través de estos organizadores gráficos, sino que puede inclusive mandar a construirlo o darle los organizadores gráficos, pero en blanco, ¿ves? Aquí, por ejemplo, en vez de planear, hacer, verificar y actuar, pues usted en el medio le pone la palabra del concepto o del proceso que usted quiere que el estudiante este, organice gráficamente, pues él lo hace, ¿ves? Igual que en la, la, la imagen de la derecha, el estudiante precisamente puede hacer lo mismo. ¿eh? Y posiblemente al principio el estudiante tenga dificultades porque normalmente ellos no están acostumbrados a trabajar con este tipo de ejercicio. ¿eh? Pero a medida que pase el tiempo, el estudiante se vaya adaptando y va a hacer su trabajo ya, ya un poquito más eh, acorde con sus expectativas. ¿verdad? Así que eh, eh, espero que hayan entendido esto de los organizadores gráficos porque después de todo, miren, es, es prácticamente este, un gráfico o, o, o un mapita, ¿verdad? O una estructura donde él va a organizar, ¿verdad? Vuelvo y les repito, eh, esos términos, esos conceptos, esos procesos o los contenidos, por ejemplo, de, de un capítulo, de un curso, de un tema, de lo que sea, ¿verdad? Pero es importante que usted los use, no solamente como una forma de usted transmitir, eh, intentar ¿verdad? o compartir el conocimiento, que es la palabra más apropiada, ¿verdad? O luego para también evaluarlo. ¿verdad? Bien, eh, también como parte de eso de hecho, como parte de esos organizadores gráficos, pues tenemos también que es parte de estos organizadores gráficos, verdad, pero que es muy importante y lo y lo tengo aparte porque nosotros normalmente siempre que trabajamos un, unos contenidos empezamos con qué con los conceptos y si el estudiante no entiende a cabalidad ese concepto ustedes saben lo que va a pasar con el resto del curso, ¿ves? O con el resto del contenido. Acuérdense de la de la del contenido, ¿verdad?, de la presentación previa, ¿verdad?, donde como vemos que el cerebro, ¿verdad?, es, es, es, un componente, es un componente del ser humano y del conocimiento que está sumamente estructurado, ¿verdad?, y que para que haya un aprendizaje efectivo, entre otras cosas, hay cierta metodicidad en el sentido de que las cosas se aprenden de lo sencillo a lo complejo, de lo concreto a lo abstracto, de lo difícil a lo difícil, y así por el estilo, ¿ves? Y si usted va a trabajar un concepto como el de la materia, pues miren, eh, grafique, ¿verdad? Ese, ese concepto de la materia, trabajelo en, en la forma en que está aquí o de una forma muy parecida a la que está aquí, ¿verdad? Porque lo, la, la materia está compuesta por átomos, eh, el átomo está compuesta por un núcleo y una corteza, y el núcleo y la corteza, pues, están compuestos por otras partículas que son, son sumamente... ¿Verdad? Importantes porque la, la dinámica de esas partidas pues determina, ¿verdad? Lo que ocurre dentro o fuera de, de, de la materia. ¿Verdad? No, y ahora hay que hacerlo más grande porque ahora todas toda esas respuestas, perdóname, todas esas partículas son subatómicas se ha comprobado que están compuestas por partículas montones de veces, miles, decenas de miles, a veces millones más pequeñas que esas partículas que nosotros, pues, hasta la fecha conocemos. Pero en esto lo importante es que ustedes entiendan que los conceptos siempre deberían, siempre deberían comenzarse, ¿verdad?, con estos mapas conceptuales. Pero a la hora de evaluarlo, pues miren, eh, es importante, ¿verdad?, que, uno, que, uno a la, que, que ese concepto o, una, o, un, o un término relativo con ese, a ese concepto Usted ponga a los estudiantes para que lo hagan a través de un mapa conceptual, ¿verdad? Por ejemplo, el concepto principal quizás no, porque ya usted lo trajo como medida o como herramienta para transmitir, ¿verdad? Lo que usted quiere transmitir, ¿verdad? Sin embargo, usted puede, ¿verdad? Eh, seleccionar algún otro término, algún otro concepto, ¿verdad? Que está relacionado y que le permite al estudiante, ¿verdad? Eh, eh, entender, ¿verdad? Esa, esa materia que se ha dado, ¿verdad? Y a la misma vez, y esto miren que es bien importante, crear una estructura mental para, cuando, para, para, para que siempre que se enfrente con conceptos, eh, automáticamente pues, dividirlo en subconceptos, ¿verdad? O en todos aquellos términos asociados a ese concepto. ¿verdad? Así que esos mapas conceptuales eh, eh, se deben utilizar, ¿verdad? No solamente como una estrategia metodológica, sino también ¿verdad? como una estrategia para los para usted hacer avalúo, ¿eh? para usted hacer avalúo. Por eso es que esto, esto de, la, de los mapas conceptuales es súper importante, porque si hay una cosa que yo he comprobado que los estudiantes tienen dificultad, miren, es para definir conceptos. Miren, precisamente, eh, como decía Goria, una, una de las formas más difícil para nosotros en, en comprender la realidad precisamente el lenguaje. ¿ves? Y nosotros tenemos que buscar la forma, ¿verdad? De No solamente de contextualizar los lenguajes, ¿verdad? Sino que buscar la forma, ¿verdad? De, de, de organizar, ¿verdad? En los lenguajes, ¿verdad? De esquematizarlos para entonces nosotros poder entenderlos mejor, ¿verdad? Porque entre más esquematizados estén esos conceptos, pues. Más fácil es al cerebro, ¿verdad? Captarlos y procesarlos. Y obviamente, pues, entender la materia que se está enseñando, ¿verdad? ¿eh? Bien. Eh, por ahí tenemos la interpretación de imágenes. Si ustedes se han dado cuenta, hasta la fecha, pues, yo he utilizado lo las imágenes, ¿verdad? ¿Para qué? Para, para, para mi presentación, ¿verdad? Y usted, cuando eh, trabaja, ¿verdad? Eh, presentando... Algún tema, algún concepto, algún contenido. Miren, las imágenes son fenómenos. ¿Saben por qué? verdad? Porque activan más de un área del cerebro a eh, tratar o intentar ¿verdad? Este, captar o comprender todo aquello que usted le está tratando de hacer. ¿verdad? Y la interpretación de imágenes es algo que usted también puede utilizarlo como un método para usted eh, llevar ¿verdad? un contenido, ¿verdad? por las razones que le dije, o inclusive puede utilizarlo también como un método de avalúo, ¿verdad? Usted, por ejemplo, le presenta, le presenta una imagen y usted le puede decir al estudiante que interprete esa imagen dentro del contexto del conocimiento que se trabaja a colación eh, durante la lección del día o de, la, o de dos días o de la semana o de o el periodo que se tarde usted, por ejemplo, trabajando con un concepto ¿eh? o con un proceso. Así que yo espero que ustedes vean, las, las, las utilicen. Este, yo las utilizo muchísimo. De hecho, eh, todas estas presentaciones que yo estoy haciendo para, como diríamos, para... Eh, para acá, para llevarle ver este contenido pues lo estoy haciendo precisamente a través de imágenes eh, también eh, esta, esta, este, esta algunos le llaman técnica otros le llaman método no vamos a entrar en eso porque ya el, el profesor este eh, encarnación pues le habló de eso verdad y luego vamos a seguir hablando esto resulta que es prácticamente este, esta actividad de hoy es una apertura a muchas otras cosas que nosotros eh, en el tiempo indicado vamos a seguir desarrollando, ¿verdad? Pero la paráfrasis es algo bien, bien, bien importante, precisamente porque nosotros, ¿verdad? Normalmente eh, estamos hablando, muchas veces el estudiante no entiende, ¿verdad? Y qué mejor, por ejemplo, decirle al estudiante que me diga en sus propias palabras lo que se ha dicho, lo que ha leído, ¿verdad? O cualquier síntesis que usted haya logrado a trabajar con un, con, un, con un tema, ¿verdad? Porque, por ejemplo, usted trae a colación citas textuales, ¿verdad? Y eh, usted lo que, lo que hace para evidenciar o para verificar si lo que usted se dijo ¿Lo entendió el estudiante? Pues mira, pues lo, lo, pone, lo, lo pone así, paráfrasis, paráfrasis, parafra, es la palabra correcta, ¿ven? Miren, aquí hay algo bien sencillito, un ejemplo bien sencillito, voy a cortar contigo el pasto y voy a podar contigo el cesto, ¿verdad? Es un elemento bien sencillito, ¿verdad? Pero por lo menos le da a ustedes, ¿verdad? Eh, un ejemplo, ¿verdad? De cómo, de cómo parafrasear, ¿verdad? No obstante, ¿verdad? Vuelvo y les repito, eh, no, para nosotros tratar de descifrar un poquito el lenguaje, ¿verdad? Esto es una de las, de las pocas técnicas o, o una de las técnicas que tenemos, ¿verdad? Y una de las pocas que les voy a estar mostrando, pero gente, eh, enfóquese mucho en el lenguaje, ¿saben? Enfóquese mucho en el lenguaje porque por lo general eso es muchas veces lo más que nos confunde, como decía, ¿verdad? Este señor gorria ¿verdad? El presocrático. Y eh, nosotros, pues, eso es una herramienta fundamental de nosotros. Tenemos que, que utilizarla, ¿verdad? Tenemos que, que utilizar el lenguaje eficientemente. Y esta, eh, la paráfrasis, es una de las formas que nosotros tenemos para cerciorarnos de que ese lenguaje que nosotros estamos llevando a cabo, pues se logre, ¿ves? Bueno, el foro educativo, aquí todo lo que sabe, eh, todos ustedes saben lo que es un foro educativo, ¿verdad? Y el foro educativo pues, se, se, puede, se puede utilizar ¿verdad? como una, una medida, una forma, una, eh, una estrategia para nosotros poder, ¿verdad? en alguna medida, analizar un tema, ¿verdad? Y sintetizar, analizar y sintetizar, ¿verdad? Y, y, y hacer cualquier otra cosa, hacer deducciones, este, hacer, reaccionar críticamente y así por el estilo, ¿eh? Porque lo, lo, el, el foro, ¿verdad? Es precisamente, ¿verdad? Como un, un tipo de encuentro, ¿verdad? Entre, entre un grupo de estudiantes, inclusive de profesores, ¿verdad? De quien sea, para uno desarrollar un tema, intercambiar ideas y en alguna medida, pues, reaccionar en la forma en que se pueda críticamente al, ante los temas que se, que se ahí se traen, ¿verdad? Y eh, usted lo puede utilizar como, una, como, un, como un método, ¿verdad? Para. para eh, desarrollar un tema, ¿verdad?, para, para usted entender un contenido, lo que sea, pero también lo puede utilizar como una medida para usted entender, ¿verdad?, si los conceptos, eh, los procesos, ¿verdad?, que se utilizaron para entender un contenido fueron realmente absorbidos, ¿verdad?, y captados por los estudiantes. Bien, yo, yo creo que toda, todos ustedes, ¿verdad?, han participado en foros. ¿No? Y ahora con la, con, la, con la medida esta que estamos utilizando para comunicarnos, ¿verdad? que es la educación a distancia, pues el foro constituye una de las herramientas, eh, herramientas eh, principales para nosotros poder hacerlo. ¿verdad? O sea, eh, puede ser presencial, eh, puede ser a distancia, eh, puede ser una combinación de ambas cosas. Lo importante ¿verdad? es que este foro educativo ¿verdad? o estas instancias donde nosotros vamos a examinar eh, los asuntos posiblemente, ¿verdad? Eh, desde, un, desde un aspecto crítico, ¿verdad? O como corroboración de, que, de algo que se ha dado y un tema que se ha discutido, pues miren, eh, cae perfectamente dentro de lo que nosotros estamos aquí hablando, ¿verdad? El portafolio electrónico, de eso, de eso presumo que ustedes saben, ¿verdad? Y ahora, pues, eh, se hace más fácil porque eh, los portafolios electrónicos pues no ocupan espacio, ¿verdad? Eh, no requieren tantos recursos económicos, eh, implica que sea un poquito más de habilidad, ¿verdad? En el uso de la computadora, pero ya nuestros estudiantes, eh, por lo general, cuando llegan eh, a las clases, pues muchos de ellos saben bastante y a veces los utilizamos como recursos. ¿eh? Normalmente hay, mucha, hay hay muchos tipos de, de portafolios, ¿verdad? Eh, unos eh, parciales, otros que, que, que implican todo el curso, ¿verdad? Y usted pues toma la decisión, ¿verdad? Eh, precisamente porque en ese portafolio lo que hay es fundamental un, fundamentalmente un compendio, ¿verdad? Acompañado de reacciones críticas, análisis, síntesis de los temas que se traen a colación en, en los cursos. Y que obviamente, pues, el hecho de que ese estudiante esté, esté organizando, ¿verdad? Eh, esté, esté guardando, ¿verdad? Esos, esos materiales, pues, obviamente nos permite a nosotros ir examinándolos, ¿verdad? Porque el estudiante hace un... Un portafolio y, y obviamente pues ese portafolio no se va a quedar con él, él no lo va a entregar a nosotros y nosotros pues lo vamos examinando, ¿verdad? Eh, lo podemos examinar periódicamente o lo podemos examinar al final, ¿verdad? Aunque de acuerdo al avalúo, ¿verdad? Que es un tipo de evaluación formativa, lo propio sería ir examinándolo, ir examinándolo periódicamente para ver, para ver aquellas áreas, ¿verdad?, de duda o aquellas áreas de, eh, aquellas áreas de confusión o aquellas áreas donde el estudiante pues muestra deficiencias. ¿eh? Que en el lenguaje actual no se llama deficiencias, se llaman áreas de desarrollo. Muy ¿eh? pues bien, así que, y no le hablo más de portafolio porque ustedes conocen, ¿verdad?, del portafolio. Me imagino que han, eh, que han asignado portafolio y que, y, que lo, y, que, y que obviamente pues lo están utilizando, ¿verdad?, Ahora es importante que lo utilicemos como un medio de avalúo, porque el portafolio es un medio excelente de avalúo precisamente para, para captar ¿verdad? Toda, toda, toda, todas esas áreas eh, que el estudiante ¿verdad? Pues ha desarrollado, ha concebido las reacciones críticas y esas reflexiones, ¿verdad?, que de alguna manera pues reflejan esos contenidos. Ya sea en forma correcta e incorrecta, ¿verdad? Pero si es de forma incorrecta, pues usted busca la forma de corregir. Eh, y, y si es incorrecta y si es correcta, pues seguir reforzando. ¿eh? Y utilizarlo muchas veces pues como, como un recurso con otros estudiantes. Porque gente dentro de nuestros salones, hay estudiantes pues que son muy son, son, son como, no sé ni cómo decir la palabra, ¿verdad? Pero eh, están muy interesados y están muy avanzados en el desarrollo de sus capacidades, otros están más atrás, y eso es un recurso que podemos utilizar para nosotros fortalecer. Puesto o a sea, usar lo que es el portafolio electrónico, los debates, ustedes saben, ustedes saben que son los debates, ¿verdad? Y eso, esto, eso, donde hay temas controvertibles deben darse, ¿verdad? Lo importante es que usted no lo haga lo loco, ¿verdad? Poner a los dos grupos ahí a, a dilucidar un, un tema, ¿cómo diríamos? Este, controvertible, ¿verdad? Sino pues que esté bien guiado, ¿verdad? El debate es bien importante porque eso nos permite captar dudas, captar lagunas y todas esas cosas. Lo importante es que usted lo organice bien y de ahí usted haga sus apuntes de aquellas cosas en que los estudiantes pues, están fallando, ¿verdad? Bien, las rúbricas es otra cosa que usted, que usted debe utilizar, ¿verdad? Y usted sabe que las rúbricas, pues más que nada, es un proceso donde el estudiante se evalúa, en este caso se evalúa a través de unos de unos criterios, ¿verdad? Criterio 1, criterio 2, criterio 3, por ejemplo, criterios de lenguaje, ¿verdad? Así que usted los lo escribe, le pone niveles, enumere esos niveles, y después, aunque es un proceso eh, en alguna medida numérico, pero no, es un, es un proceso que aunque sea numérico, es representativo de muchas cosas que usted puede, puede hacer, ¿verdad? Las rúbricas se utilizan para trabajo en equipo, eh, para trabajo investigativo talleres, trabajos aplicados, bueno, para un montón de cosas. ¿eh? Los proyectos de investigación. Usted también, pues, utiliza proyectos de investigación, pero no hacerlo solamente en ciencia, ¿verdad? Y no hacerlo como un proyecto final, ¿verdad? Para usted corroborar si el estudiante es sabio o no, ¿verdad? No, al contrario. Eso debe hacerlo con más frecuencia y más importante que nada, miren, Traer un, darle un esquema de cómo usted va a hacer ese proceso de investigación. Porque no podemos decirle, mire, haga un, proce, un proyecto de investigación, ¿verdad? pensando en que ellos ya se conocen el esquema ese de cómo trabajar un proyecto investigativo. Pues mire, conjuntamente con estos proyectos de investigación, usted tiene que entregarle una esquematización de cómo trabajarlo y una rúbrica de cómo usted va a evaluarlo. ¿eh? Fíjense ustedes que hay un interés una interrelación en todos estos proyectos. ¿eh? Las tirillas cómicas usted las puede utilizar para que ellos interpreten, por ejemplo, asuntos relacionados al, al tema que usted trae, o da darle unas una, eh, tirillas cómicas con unos espacios en blanco, ¿verdad? O para que ellos, obviamente, las llenen tomando en consideración el contenido de la clase que está pero esto es bien importante, esto de las tirillas cómicas, porque también activa ciertas áreas del cerebro que son importantes. El método socrático, pues ya lo ya hablamos, ¿verdad? Se le conoce también como la, como la mayoría y esto eh, implica estar consistentemente haciendo preguntas a los estudiantes sobre el contenido. Pero no preguntas a los locos, ¿verdad? Como decimos nosotros, sino eh, una, unas preguntas, ¿verdad? con metodicidad, con sistematicidad, donde se vaya de lo simple a lo complejo, ¿verdad? Y del análisis se vaya a la síntesis. Así que eso es bien importante. O sea, que usted, usted haga más preguntas que, que, que respuestas. Usted formula más preguntas que de respuestas, ¿ves? Y eso es bien importante, bien importante, ¿verdad? Sócrates decía, yo, yo no enseño, yo lo que hago es preguntar, ¿verdad? Bien, análisis de estructura de conceptos y frases. Análisis estructural. ¿no? Pues el análisis, usted sabe lo que es el análisis, ¿verdad? Descomponer, ¿verdad? En este caso, pues un concepto una frase y verlo, ¿verdad? poquito a poco, para después llegar a una síntesis, ¿verdad? que es donde a mí me permite ver de forma globalizada ese concepto o una frase. ¿verdad? Y esto implica una serie de pasos que usted tiene, obviamente, que seguir. Usted no va a hacer un análisis a lo loco, sino que va a hacer un análisis estructural, ¿verdad? con un conjunto de pasos para usted obtener ¿verdad? Lo, que el, lo que el estudiante puede decirle, del contenido que está reflejado en conceptos y en frases. El método dialéctico, lo que le dije ahorita, ¿verdad? Tratar de trabajar, ¿verdad? Esa técnica donde se plantea una tesis y una antítesis para que se genere una posición eh, más sostenible, más razonable, ¿verdad? Y más fácil para digerir por el estudiante. Y obviamente, gente, el método dialéctico debe prácticamente aplicarse en casi todo. Yo lo aplico en práctica. Yo soy un fanático del método dialéctico. Y prácticamente eso lo, lo intercalo a, a la hora de yo educar y a la hora de yo eh, hacer el avalúo, ¿ves? Porque eso me ayuda un montón, ¿verdad? Bueno, el análisis crítico de frases pertinentes a contenido, pues eso también usted eh, ya sabe lo que es, ¿verdad? Y cuando hablamos de un análisis crítico, ¿verdad? Estamos hablando más que nada de, de una emisión, de una opinión, ¿verdad? O que el estudiante me dé su posición acerca de algo, pero claro... También tenemos que enseñarlo a que no solamente es decir lo que piensa, sino a que lo sepa justificar y para su vez justificar eh, eh, un asunto como este que estamos hablando, es frase. Pues miren, usted tiene que entregarle a ese estudiante una estructura, ve Para que el estudiante pueda hacer eso, especialmente Entonces, si, si es en un examen, ¿ves? Miren lo que le estaba diciendo ahorita, no puedo enseñar nada a nadie, eso les puedo hacer pensar, ¿verdad? Por el diario reflexivo, pues ustedes saben lo que es, ¿verdad? porque el estudiante ahí va apuntando, apuntando, ¿verdad? Sobre los problemas que Ahora usted tiene que, ¿verdad? Darle, eh, darle una, una dirección a través de un DESO, un de un esquema como el que está ahí, que dice fecha de meta Darle esquemas para todo, para todo, para todos trabajos y proyectos, darle esquemas porque eso, eso los guía, los dirige, ¿verdad? El estudio de caso, todo usted sabe lo que es estudio de caso. Y ese, ese estudio de caso es bien, bien importante, ¿verdad? Especialmente para usted saber, ¿verdad? Si a través de ese estudio de caso pues el estudiante ha captado, ¿verdad?, eh, todos esos conceptos y todo el contenido que usted previamente le ha dado. Bien, así llegamos pues, a un fin que no, no es fin porque nada tiene fin, ¿verdad? <ríe> y, y, y, y la fórmula esa de Pi, pues, ¿verdad? claramente y científicamente nos los comprueba, ¿bien?,